Suscríbete y dale a la campanita. Hoy nos vamos tú le gel. Nah, hoy no nos vamos tú de gel. Hoy nos vamos tú de Hombre, tampoco tú de moon. Pero bueno, ahí estamos, aguantando, aguantando el chaparrón bien. El movimiento ha estado bastante bien. Además, ha estado acompañado de volumen. ¿Qué le solemos pedir a estos movimientos? Pues que tengan al menos volumen. Y mmm, dices... ¿Qué hago? Después de esta caída con todo este volumen, ¿qué hago? ¿Me creo estas dos velas que sube el volumen? ¿Me creo estas velas en las cuales sube el volumen y es ascendente? Al final, una que vence. Y bueno, pues esta que va a tener menos volumen al caer. Pues me puedo creer el movimiento, ¿vale? Si parto de la base de que me lo creo, aunque sea muy lateral, es un movimiento muy lateral, necesitamos una vela ¡plum! que nos lleve a la zona que marcamos, ¿vale? a esta zona de resistencia que marcamos entre los 22.266 y los 22.557, es decir, a los 22 kini, vale, de los 21 kini que hemos estado tocando, a los 22 kini, esos mil dólares que hay ahí, eh, es lo que estamos buscando en estos momentos. ¿Qué pasa? Que es martes, ya sabemos, bueno, hoy han dado algunos datos, mañana, el jueves, viernes hay datos así un poquito chungos, el viernes habla Powell, Powell, y a ver lo Powell Ranger que narices nos dice. Eh, pero bueno, de momento vamos a hablar de realidades, ¿vale? Porque claro, podemos hacernos muchos puzzles, pero la realidad es que mmm, en todo este canal hemos caído y estamos aquí aguantando el chaparrón, ¿vale? Que quizás estamos aguantando más tiempo del que sería deseable y que deberíamos de empezar a subir ya. Sí, pero algo está esperando el mercado y el mercado está esperando ese, ese algo yo creo que es, aparte de esa charla, es ver un poquito las reacciones que hay ahora a finales de agosto. En teoría, esta última semana de agosto es alcista. ¿vale? Es, es en teoría. Vamos a ver qué narices es lo que se cumple. Eh, importante, ¿vale? Muchas veces digo: no miréis el precio. ¿vale? Vamos a ver qué tenemos aquí. ¿Vale? Y si aquí vamos respetando esta línea en la cual estamos subiendo pues bienvenido sea en el momento que la perdamos, pues ya sabéis otra vez para abajo eh, otra vez para abajo, ¿qué puede significar? pues simplemente ir a la línea de tendencia, no tiene por qué significar irnos a, a, a, a morder ahí el polvo, pero eh, bueno, sigue sí que es cierto, está siendo bastante sufrido, bueno, como suele ser intentar ascender hasta la zona de 50 la zona de creación en 4 horas, que es cuando se pone interesante, a ver, la de una hora vale, está bien, ya estamos por encima de 50, eso es bueno, entonces cualquier lateralización que hagamos va a ser lateral alcista, si estuviéramos un poquito por debajo y lateralizáramos sería lateral bajista, pero bueno, al estar por encima, bueno, vamos lateralizando y poquito a poquito vamos subiendo, muy despacito, muy muy despacio, pero lo que necesitamos es eso, consolidar un poquito la zona en una hora, si vemos cómo está el RSI y le dibujamos la misma línea que hemos hecho en, en cuatro horas, eh, lo dibujamos en una hora, pues más o menos tenemos esa zona, eh, tocamos esta, veis que este mínimo corresponde a este máximo, ¿vale? Hemos inclinado una, dos y tres veces, bueno, pues tampoco es, es algo bastante normal. Podríamos dejarlo en este y aquí hacer una falsa ruptura, sí, pero bueno, como tampoco lo sabemos, yo soy más de pam, irnos aquí. Porque cuando tenemos un toque, dos toques de este tiro. Si viene, apoya y vuelve a rebotar bien. Si viene y pierde, malo. ¿vale? Entonces es, la, es lo que hay que tener bastante claro. Pero bueno, ya sabéis que a mí me gusta más eh, toquetearlo en cuatro horas. Básicamente porque es que eh, las temporalidades, cuanto más largas, pues son, pues mejores son. ¿Qué ha pasado en la más larga de diario? Pues que tenemos una vela. Bueno, tenemos dos velas que son bastante buenas. ¿Vale? Aparte de estas dos velas, la que hicimos ayer, este martillo, no es nada malo. Y el que estamos haciendo hoy, sea martillo, sea doji, no sé cómo terminaremos. Quedan dos horas y dieciséis minutos. Eh, a ver, mientras se mantengan esos rangos, no es malo. Sería deseable. Mmm, que estuviera en la zona de los 21.530, 21, más o menos, 21.550, inclusive más arriba, por supuesto. Pero dentro de lo malo, vuelvo a repetir, es un rechazo al alza, otro rechazo al alza, bueno, que está bastante bien. El volumen tampoco es malo. Dentro, fijaros, del volumen que estamos llegando en estos días, es un volumen muy bueno en toda esta zona. Eh, desde que tocamos la zona de los 17 y pico, el volumen está siendo muy bueno. Fijaros que estaba como, no estaba muerto, estaba de parranda, pues eso, eh, estaba bastante, bastante bien, y además creciente, veis que en general lo vemos que está creciente y sigue creciente, mientras se siga respetando eso, en cualquier momento, oye, hay, hay un intercambio interesante, es decir, eh, todo lo que se está vendiendo, todo lo que se está soltando, se está comprando, eh, ...claro, ¿quién lo está comprando? Está comprando muchos minoristas... Eh, ...lo ideal es que comprasen ballenas... ...y las ballenas de momento están un poquito como dormidas... ...no sé si en estos dos o tres últimos días... ...ha habido algún movimiento de ballenas... Eh, ...si hay algún movimiento real y comprobado... ...eso agradecería que lo pusierais en comentarios... ...porque estaría bastante bien... ...pero vamos, que de momento... Bueno, ...el movimiento dentro de que a mí no me gusta demasiado... ...no está mal, ¿vale? No ha mal... Eh, ...estas dos velas con un volumen más o menos decente pero siempre veis que las rojas están siendo más potentes, por eso digo que nos están soltando mucha mierda. Vamos a ver qué tal mañana. Mañana es un día clave. Después de estas dos velas de rechazo a la línea de tendencia y hemos subido, mañana es un día clave para intentar romper esta zona que parece que si lo vemos en cuatro horas, eh, veis este máximo, no hay forma de, de cerrar por encima. Entonces, bueno, es, un, es una zona bastante, bastante importante. La zona de 21.500, hay que intentar romperla, si no la rompemos ya, eh, podemos desgastarnos bastante. Ethereum está haciendo tres cuartas de lo mismo, lo único que las velas, bueno, pues vemos que son un poquito más verdes, ¿vale? que las que ha tenido eh, Bitcoin. Eh, ya lo dije, había una confluencia importante entre la parte de baja del canal, la media de 100 y esta línea de tendencia, que no es una línea chorra, es la línea de mínimos de eh, septiembre, enero, eh, mayo, ¿vale? Mayo primero de junio pues es una zona súper importante en la que ha habido una confluencia que bueno, pues nos está soportando vamos a ver si conseguimos romper la alza y la parte superior del canal, irá por la media de 200, que yo creo que era el objetivo inicial y bueno, pues a ver si lo logra y podemos ahí hacer un poquito de cash el total market importante, vale, igual, intentando recuperar la media de 100, ahí está con eso y la dominancia de Bitcoin cayendo importante, vale, otra cosa que es, es crucial vigilar cuando muchas veces nos despistamos se nos escapa, eh, joder, Creo que lo importante es eso perder este mínimo que hicimos en los 40.65 y ¡pam!! irnos a la zona de soporte. Nos daría unas alas impresionantes para terminar de rematar el mes de agosto. En cuanto a los mercados, bueno, esto yo creo que ha sido una, un fallo, un error. ver bueno, lo que vemos aquí. Eh, vamos a verlo aquí. Blaf. Aquí lo vemos sin fallo. Es que muchas veces el tema del oro, vamos a firme a futuros en este caso porque hay un error ahí está, veis que la línea de media roja hemos pasado con el precio ya a la derecha, pues lo normal es que esto ahora empiece a curvar y podamos volver y otra vez al ataque vale es lo mismo que pasó aquí, veis que cuando empezó empezó a pasar a la derecha ya poco a poco, volvemos otra vez al ataque arriba, vale, pues entonces igual aquí poco a poco a ver si pasamos otra vez al ataque, a por la media de 100, bueno primero la de 50 que la tenemos perdida a ver si, a ver si sigue eh, bueno, en cuanto a las acciones tokenizadas, poca leche, poca leche que hacer, porque últimamente no están, los, no están los mercados como para tirar cohetes. ¿Y qué pasa con las altcoins? Pues bueno, las altcoins, vamos a verlo aquí por la parte mmm, positiva, porque bueno, tenemos alguna que sigue dando el cante. Bueno, por la parte negativa, bueno, tenemos melos, que ahí está, o los library gates, ese dinero gratis que decía hoy yo ahí, pues es, es, library, es de, de library gates, de library o de odyssey, que se llama ahora, eh, bueno, hace tiempo que se llama Odisee eh, pues es una especie de YouTube descentralizado bueno, pues que los tokens te pagan por subir vídeos, por ver vídeos, un poquito por todo no sé ahora mismo con lo por qué pagan a mí me pagan porque yo cada vez que subo un vídeo a YouTube automáticamente se me sube a Odisee y ahí la gente lo ve y pues me van cayendo propinas eh, Planet, 42% LSS, Chiliz Chiliz, otros dos pepinazos ayer y hoy eh, muy bien, muy muy bien eh, al haber roto esta resistencia, bueno, antiguo soporte, ha estado bastante bien. Objetivo. ¿Vale? Porque veis que hizo ya el pullback. ¡Pum! Y ha salido al alza. Objetivo. Está muy loco. Eh, si llega a este máximo relativo entero en la zona de 0.30, va a ser un, es una bomba. O sea, me parece que ya... Yo creo que ya ha cumplido más que cumplido. Pero, jodo, la verdad es que muy bien. Desafiando a todo el mercado. Eh, Bitcoin Cash también un 8.80. Atom, bastante bien. Hay muchos altcoins que hoy han estado fenomenal. Eh, hasta los huevitos, Walton Chain, Nexo, Nexo que sigue bastante bien y recuperando muy bien después de esta caída. Eh, parece, parece que tiene buena pinta. Si mañana el mercado sigue un poquito así, cuidado, eh, cuidado porque eh, lo dicho, no, no, esto no ha terminado. Waves, bueno, alguien me pedía Waves a largo plazo. Vamos a ver Waves, también me habéis pedido Lead, eh, vamos a verlas en un momento. A ver, tengo yo aquí demasiado ruido con Waves, pero bueno, es que claro, son, son las mediciones que tengo desde hace tiempo. Entiendo que, la, que Waves la queremos contra el dólar, si no me hubiera dicho otra cosa. Eh, esta cuña, digamos, ¿vale? De estos máximos, con estos máximos, eh, se había generado aquí una cuña, curioso, ¿vale? Que entre las líneas de máximos se haya generado, se rompió y está lateralizando. Eh, de momento le falta, le falta chicha. ¿Veis? El volumen ha sido muy bueno en toda esta caída, en toda esta zona, en comparación con toda esta zona medio muerta, toda la zona de máximos, el volumen ha estado muy bien, pero, pero, si veis, aquí hay una distribución bastante importante en esta, toda esta zona, en esta caída, se ha distribuido bastante. Ahora, lo importante es que tenga un pequeño, re, un pequeño renacer. Esta zona de soporte, la zona de 4.6, aproximadamente, es soporte. Luego tiene un soporte más, más un poquito más abajo, en la zona de 4.25. Pero bueno, el primer objetivo que, que debería tener, pues pasar la media de, de 50 con la de 100. O sea, veis, aquí tenemos aquí un popurri de medias. Pues si hace un alza interesante, podría hacerlo. Ahora bien, me ha dicho a largo plazo, ¿vale? El largo plazo depende de muchas cosas, de muchos factores del mercado. Está en una zona mmm, que para mí es un soporte importantísimo, que es este máximo. Pero yo creo que esta zona que tenemos aquí, junto con este apoyo, es decir, la zona de los 2,5 aproximadamente, entre, es decir exactamente, entre los 2,80 y los 2,25, 2,30, ¿vale? Entre esos 50 centavos, vamos a marcarle aquí un. Para para, para para 88 a vamos a marcarle 240 y pico Va, está bien esta zona debería ser una zona de soporte importante vale a la que todavía puede caer perfectamente ahí y que en, hay que esperar a ver cómo el mercado tira la zona de pivote crítica es esta, es la de 1.68, fíjate la diferencia, la diferencia, un poquito más grande, es más bien, a ver, espérate que lo, pongo, que lo coloque bien, ahí está, 1.77, fíjate cómo cambia la cosa, de 1.68, 1.76, este toque es un poquito más abajo, es que es, ahí, ahí. Sí, a ver si soy capaz de, a tira, marido, ahí, venga, 1.75, ¿vale? Esto es, una es la zona crítica, es decir, es la zona en la que pff, puedes meter lo que quieras, que te vas a hinchar a ganar dinero. Eso creo yo, ¿eh? No quiere decir que esto sea una realidad, ni mucho menos. Pero eh, sí que es cierto que la zona de soporte es la zona comprendida entre los 2,85 y los 2,45, más o menos, ¿vale? Eh, dices, joder, extra, es que todavía tiene que caer un pellizco. Ya. Sí, desde aquí, de donde estamos ahora mismo, si cayese a, a la parte superior, vamos a ir al centro, ¿vale? Sería un 45% todavía. Pero claro, es que desde máximos, ¿vale? Desde máximos, hasta este el punto en el que estamos, ya ha caído un 92, y caer ese punto sería un 95, sería un 3%. Entonces, claro, por eso muchas veces digo digo a mucha gente, ay, ¿qué hago ahora? Suelto el y No, coño, si la tienes perdiendo un 95 o un 92, ¿qué más te da perder un 92 que perder un 95? O sea, da igual. O la cosa es que si entras aquí y pierdes un 50, estás jodido. ¿sabes? Entonces eh, hay que entender muy bien esos números. Entonces, bueno, de momento a largo plazo yo creo que todavía le queda, más que en el, mer el mercado tendrá que caer, puede tener, puede tener, seguir ahora con este rebote que está haciendo el mercado eh, y bien, oye, sería, es una, un momento fantástico, pero eh, cuidado porque bueno, yo es donde yo de entrar contra el contra el dólar entraría, eh, me, me prepararía para la zona como poco de tres, como poco de tres. Bien en cuanto a lit que nos la ha pedido Giselle, vamos a ver por símbolo vamos a verlo por nombre, porque si no me pierdo, ¿dónde estás? lit ¿dónde estás? lit aquí está, vale lit hizo el canal paralelo, que estaba haciendo súper majo ahora que ha hecho un arquito, ¿ves? este arquito que hay aquí ¡plaf! ¿y qué está haciendo? algo parecido a lo que hemos visto antes, ¿veis que? Eh, lo que hemos visto con el oro está empezando a pasar el precio a la derecha de la línea de medias ¿Vale? Entonces la línea de medias que está coloradita, lo que debemos esperar a priori, ¿vale? a priori no quiere decir que se vaya a cumplir, es que la línea de medias empieza a girar poquito a poquito, aquí se vuelve a verde y empieza a volver a ir a alza. Pero ¿de qué depende? Del resto de mercado. Cuando el mercado está un poquito chungolita, ha estado subiendo. Ahora está lateralizando, está consolidando una zona bastante buena. Ahora dice, ¿tú entrarías? Pues yo, ¿Yo qué esperaría? Pues o, o bien... Una caída del RSI abajo o bien depende de cómo vaya el mercado. Eh, creo que ya ha he hecho un suelo, dos suelos, tres suelos, triple suelo. ¿Vale? Y además este con un arco de consolidación importante, con lo cual sí creo que puede hacer un rebote e irse a, la, a los máximos, a un, a, un, a, un, a un dólar, más o menos. Hacer ahí un pellizquito interesante. La media de 200, que es lo que creo que todas tienen que, que toquetear, ¿vale? Eh, ¿Que él ya lo hizo en su día ahí por, por delante de todos los demás? Sí. ¿Y que ya ha hecho el arco de bajada? Sí, pero creo que todavía puede meter otro achuchón. ¿Vale? En el peor de los casos, si tuviese que bajar ...a esta zona, ¿vale? Eh, bueno, pues ya sabemos lo que digo siempre con las altcoins... ...un una altcoin como menos que una pérdida de un 20% es soportable, ¿vale? Soportable. Más allá de eso, pues oye, pero bueno, si te puedes cubrir eh, y decir... ...bueno, pues quiero entrar, vamos a suponer que yo quiero entrar... ...pues podría hacer una compra aquí, otra un poquito más abajo... ...y otra un poquito más abajo en función de cómo viese el RSI, ¿Vale? Pero una vez que empieza a pasar ya a la derecha de nuestra línea de medias, pues yo esperaría unos días, ver que se pone verde, y a partir de ahí, ya os digo, objetivo en la zona de 1, 1,06, 1,05, creo que debería ser el objetivo, vamos, fijaros más bien en la media de 200 ciclos, y ahí estaría bastante, bastante bien. Eh, ¿Qué más tenemos? Pues poca leche más, ya ahora mismo no podemos... Eh, ver nada más, ahora es simplemente esperar a ver qué narices quiere hacer Bitcoin de momento estamos en la última vela del día que lleva dos horas, las dos últimas velas de una hora, pues tenemos una un poquito negativa, otra un poquito positiva ¿quiere decir esta vela que nos vamos para abajo? no, porque aquí te hemos tenido otra, pues hemos bajado luego hemos subido, pues estamos en una pelea en una pequeña lucha intentando eh, ir al alza eh, y dependemos mucho de que eso el volumen de esta vela, es que estaba roja y ahora se ha vuelto verde pues eso, el volumen es un poquito castañita Vale, pues bueno, mmm, no es bueno es decir, que suba eh, el precio y baje el volumen ya sabéis que no es algo que sea bueno eh, pero bueno, en las circunstancias en las que estamos, tampoco eh, nos dicta mucho pero fijaros, por ejemplo eh, aquí bajó una vela roja, aquí baja el volumen y sube el precio y fijaros el velo en rojo que tuvimos después. Pues son esas pequeñas señales que nos dice, cuidado que la siguiente vela puede ser roja y puede ser un poquito más roja. Y venís a lo mejor aquí a la zona de los eh, 21.350. ¿Que puede ser para luego rebotar? Pues sí, claro que sí, por supuesto que sí. Y que podemos tener una vela con muy poquito volumen y a la siguiente un pedazo de volumen y subir y romper las, lo, que, lo que queremos romper en la zona de 21.500. Pues sí, podría ser. Pero hay amigos, es que esto no siempre es así entonces es, no es una ciencia exacta y ahora mismo yo creo que estamos muy a la espera de también lo que lo que vaya a decir Powell en, en, su, en su discurso y cómo nos puede afectar a todos porque nos va a afectar a todos, hoy los mercados se han portado bastante mal y si vemos un poquito por ejemplo eh, dónde estamos por aquí el DAX al final ha sido un 0.27 pero fijaros eh, vamos a ponerlo en, aquí, en cuatro horas vale entonces hemos tenido, después de las caídas que ha habido, vale, al final intenta recuperar y al final otra vez para abajo. Eh, ¿Qué más teníamos por ahí? Vamos a ver el SP500, que no lo hemos visto hoy. Al, fe, al final te perdí un 0.45 dices, ¿un 0.45? Bueno, tampoco es tanto. Pero es que fijaros, después de una vela muy buena, te hace una vela roja, una vela que parecía buena y al final fue una doji indecisión y sigue bajando. Eh, lo que digo, vale, igual que el mismo caso que hemos visto con el oro, veis que tenemos nuestra línea de media roja, coloradita, que está empezando a girar para ir a convertirse en verde e intentar hacer un rescate. Bueno, pues eh, lo importante de hoy, por ejemplo, es que no ha perdido los 4100. No se han perdido. Que la media de 200 en un momento de caer puede hacer de soporte. Que si aquí se da la vuelta y vuelve a atacar los 4200 con la media de 100, que yo creo que es el retesteo que puede hacer, de momento el que debería hacer es decir, aquí me doy la vuelta retesteo la media de 100 eh, y si no puedo con ella pues me, volveré, me iré abajo a los 4000 4050, media de 200 y luego, y luego el soporte que tienen 4000 bueno, pues paciencia y poquito a poco que en ese movimiento al alza que puedan hacer nos ayuda a, a las, a las criptos para tener ese impulsito que nos hace falta y un poquitito pues oye, fantástico, que no pues chicos, eh, hay capitales y cinturones, vienen tiempos un poquito eh, raros, con mucha volatilidad, en los que hay que tener bastante ojo, y vemos que eh, en cuatro horas es súper importante que pasemos la EMA 20, ¿vale? Está aquí la EMA 20, estamos justo al borde, la hemos pasado, hemos confirmado aquí, aquí la hemos pasado, y en esta vela estamos apoyándonos, estamos justo en ella, entonces eh, es interesante cerrar y confirmar por encima de ella, porque si no, no vamos a ir abajo otra vez. Entonces, lo que necesitamos es confirmar precios medios de mercado. ¿Que es importante? Sí, que es básico, no. ¿Por qué? Porque vuelvo a decirlo de siempre: quien hacen las medias son los precios. Precios hacen medias, no medias hacen precios. ¿vale? Las medias son un indicador. Un indicador tardío, además. Eh, un poco retrasado. Y bueno, pero sí es interesante el ir viendo que las vamos conquistando y que vamos cerrando por encima de ellas, ¿vale? Que el cierre de hoy eh, sea en cuatro horas eh, por encima de la media de, de 20, por la de la M20, sería lo ideal, ¿vale? Eh, si no es en esta vela, que sea la siguiente, yo qué sé, ¿sabe? pero bueno, creo que es, es muy, muy importante. Eh, en una hora, pues tres cuartas, lo mismo, veis que estamos por encima de la M20, de la 50 también, pues bueno, ahora hay que intentar consolidar e irnos a, irnos a la alza si no lo conseguimos, pues, pues, eh, pues volveremos a la vez a tener esos criptosustos que hemos tenido 1, 2, 3, al final hemos conseguido irnos a la zona de esta zona de máximos, pero tampoco estamos batiendo esta zona ¿vale? que es la que tenemos que batir sí que es cierto que hemos conseguido ya domar la media de 100 en una hora bueno, pues a ver si conseguimos irnos a por la de 200 en un tironcillo, cosa que estaría bastante bastante bien, ya veremos a ver cómo se, cómo se maneja, pero bueno paciencia y tranquilidad y como digo, sin invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao chao.